Moneda de 10 centavos de 1967. País, Honduras. Cuenta en su anverso con su escudo compuesto por el lema República de Honduras, libre, soberana e independiente. 15 de septiembre de 1821. Dentro del lema hay elementos gráficos como un sol encima de un volcán y bajo un arco iris flanqueado por dos castillos y detrás de ellos una pirámide. Abajo se representa el mar. Fuera del lema arriba un carcaj lleno de flechas y dos cuernos de la abundancia con flores y frutas En la base se observan árboles de roble y pinos y en la parte inferior se representan montañas, minas y herramientas de mineros En el reverso tiene el texto 10 10 centavos de lempira y la representación de una corona de laurel Su material es cobre níquel Tiene un diámetro de 26 milímetros un peso de 7 gramos un grosor de 1.7 milímetros y su canto es liso circuló de 1954 a 1993. Lempira fue un guerrero de origen lenca que luchó contra los españoles para defender el territorio hondureño.